Aleluya. Qué bonita la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Vamos para la Biblia en el libro del profeta Amos. Hace unos meses Dios me dio una palabra para aquí Las quiero compartir con ustedes. Amos capítulo 1, verso 1 y 2. Y ya brincamos el capítulo 3. Leemos el verso 7 y 8. El que lo tenga, confírmelo con un amén. El que lo esté buscando diga gloria a Dios Aleluya amor. Si hay alguien a tu lado Amén, gloria al nombre de Jesús Comparta la Biblia Para que pueda disfrutar de esta lectura Amos capítulo 1 Versos 1 y 2 Y Amos capítulo 3, versos 7 y 8 Gloria al nombre de Jesucristo Aleluya Dice así la poderosa palabra en nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo La palabra de Amos que fue uno de los pastores de Teoca Que profetizó cerca de Israel En los días de Usías rey de Judá Y en los días de Jeroboán, hijo de Joás rey de Israel Dos años antes del terremoto Y dijo Jehová rugirá desde Sion Y dará su voz desde Jerusalén Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará se la cumbre. Del Carmelo. Vamos capítulo 3. Verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor. Sin que revela su secreto. A sus siervos los profetas. Si el león ruge. ¿Quién no temerá? Y si Jehová. Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Gloria al nombre de Jesucristo. Y queremos hablar bajo el tema: el rugido del león. Alaba a la gloria Jehová en esta noche. Levante su mano, oremos al Señor para que Dios nos bendiga en esta noche a través de esta palabra. Porque hay palabra de Dios y no hay palabra de hombre en esta tarde Padre en el nombre de Jesús Gracias por el privilegio que me concede de predicarle de este altar, de este púlpito Para exponer tu palabra La que ha escuchado en tu secreto el corazón del pueblo en esta tarde Señor bendice Señor restaura Señor anima, fortalece Al como tú quieras en esta tarde Señor y toda la gloria será para ti Espíritu Santo a medida que vamos hablando tu precioso Espíritu pondrá comisión de justicia, juicio y pecado En esta tarde salva las almas Señor sana al que llegó enfermo Y activa los dones del Espíritu para la edificación del cuerpo de Cristo En esta tarde gloriosa toda la gloria será para ti Porque tú no compartes tu gloria con nadie En el nombre de Jesús Amén, amén El que tenga asiento se puede sentar Así que tenga atento porque le prometo no ser muy extenso Hace unos cuantos meses Mientras subimos la invitación, comencé a orar para traer un mensaje que sea de parte del Señor. Hay dos clases de mensaje: está el que tú quieres ir y está el que necesitas escuchar. Y muchas veces, hermano, cuando Dios nos habla la palabra que necesitamos escuchar, muchas veces como que le ponemos un freno a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay palabras que nos motivan, pero hay palabras que nos dirigen y que lo abren los ojos. La Biblia dice, hermano, que Dios llamó a un hombre llamado Amos. Y dice que profetizó en el tiempo de Usía Y en el tiempo de Jerobán el segundo Pero dice, me llama la atención el verso 1 Que dice que profetizó dos años antes del terremoto No podemos negar el tiempo profético que no ha tocado vivir como iglesia No ha tocado vivir la recta final Somos la iglesia del arrebatamiento de la iglesia Somos la iglesia que verá el rapto ¿Cuántas alaban a Dios? Hay pastor como ustedes saben eso. Bueno, todos los días delante de nuestros ojos se ve el cumplimiento profético por las noticias a través de la internet, a través de, los, de las redes sociales. Óigame, se viene el cumplimiento profético de que algo grande se avecina y que va a visitar esta tierra y que sacudirá los cimientos de la tierra. Dice la Biblia que Cristo dijo que vendrá una gran tribulación como nunca la ha habido ni la habrá después de aquellos días. Quiero decirte amigo, que el genocidio que cometió Hitler en contra de los judíos. No se comparará con la gran tribulación que se aproxima sobre la fama de la tierra. Yo no quiero ser pesimista. Ni tampoco te quiero meter miedo. Pero a veces hermano, los profetas de Dios. cometan el error en caer en positivismo. Y tapar la realidad bíblica y la, la, la realidad de la profecía de Dios. Porque tenemos miedo que la gente nos llamen que somos muy negativos. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero para la iglesia las cosas tan buenas. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero para el mundo, aquellos que viven en Egipto. Amén. La Biblia dice, hermanos, que cuando Dios iba a sacar a Egipto. Amén. La, la, su, su nación de Egipto. La Biblia dice que en Goseña había luz. En Goseña había abundancia. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero que en Egipto había tinieblas. Óigame, quiero decirte que para la iglesia estamos seguros. Aquel que tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Alaba la cobertura del Espíritu Santo de Dios. Los tinteles marcados con la sangre. Vendrá el oleaje de muerte. Pero tus hijos serán bendecidos. Porque hay alguien que le sirva a Dios en tu casa. Mientras Egipto, que es tipo del mundo, sea azotada por la plaga de muerte. Y esta mañana estaba leyendo que me duele mucho en mi tierra. Apenas de nueve horas de, de despedir el año, más de seis asesinatos. Allá en la frontera de México, los capos de la droga. Asesinando niños de tres y cuatro meses de edad. Para sacarle sus órganos, para poner droga y transportar la droga. Alaba alma mía Jehová en esta noche. Oh Gloria al nombre de Jesús, son cosas que tienen que sacudir Y yo quiero hablarte de la responsabilidad que tiene la iglesia La responsabilidad profética que tiene la iglesia Que es profecía o profeta Significa aquel que declara el consejo y la mente del Señor Aquel la Biblia dice que no hay profecía más certera que la palabra del Señor. Alaba la gloria de Jehová. Y yo quiero decirte que, oígame, desde el año pasado llevamos escuchando que si los mayas, que si se va a acabar el año, pero yo quiero que ahora le toca al león de la tribu de Judá rugir y que el mundo entero sepa que estamos viviendo. Alaba que desde antes de los mayas hablar, ya estaba escrito en la Biblia, ya estaba escrito en la palabra del Señor. Ese es el problema Que tenemos gente que le creen al brujo, al hechicero, al santero Al palo y al canto de yeso Pero no le creen a la palabra de Jehová Ay, se va a dañar el mensaje ya mismo Alaba la gloria de Jehová en esta noche oiga hay un problema Dice dos años antes Que fuera el terremoto Dios levantó un hombre Amos Su nombre significa el que lleva la carga Eso significa dos cosas Primero que lleva la responsabilidad de llevar la palabra del Señor. Quiero hablarle a los profetas. A los ministros del Señor en este tiempo. A los pastores y a los evangelistas en este tiempo. A los ministros de la música en este tiempo. Dios no te llamó para tú hacerte famoso. Dios no te llamó para tú hacerte rico. Dios te llamó con una responsabilidad Sobre tus hombros De llevar la palabra del Señor Yo creo que Dios está cansado Del evangelio de Hollywood Tenemos que vivir un evangelio real Que impacte nuestra sociedad Con el testimonio Alaba la gloria, yo siento a Dios Ya mismo se va a dañar el mensaje Perdóneme Alaba, yo, que, yo sé que es el regocijo pero los que, los, que, los que aman a Dios, los que aman a la palabra se regocijan con esta palabra. Los que tienen el celo de Jehová se van a regocijar con esta palabra. En esta noche hay fuego de Dios. Oh. Dios va a sacar, Dios va a activar. Yo siento la gloria de papá. Samacanda la masaya. Yo siento la gloria. Levántate en el nombre de Jesús. Wow. Oh. Ay, ay, ay. Te van a activar. Mira que está lo... Dile este es tu baño, dile este es tu baño Dile este es tu baño Dile este es tu baño Dile este es tu baño Dile este es tu baño A ti que sientes la carga Gracias A ti que sientes la carga de Dios Dile este es tu baño sí, porque Dios me dijo hermano que hay gente que le tratan de tapar la boca Y ese es el problema que tienen los profetas que se buscan problemas donde quiera que metan la cara Y donde quiera que abren la boca Gloria al nombre de Jesús El verdadero profeta está comprometido con Dios Y no con los hombres hermanos Aba, saca, vaya, bajuca, y asoja! Necesitamos gente comprometido con el reino de los cielos uh. hey. Dos años antes del terremoto. Amor significa carga. Carga en la palabra. Este es el año de Dios. Este es el año de Dios para ti. Sí, porque Amor era, era, era. Cuidaba cabras y cuidaba. Gloria al nombre de Jesucristo, vacas Y recogía higos silvestres. Pero él dice, tú sabes, pasó algo en mí. Yo escuché el rugido del león. Alaba la gloria a Jehová ¿Y, y, y, y, y qué, ¿Qué significa esa expresión? Significa que aquel que escucha la voz de Jehová en el secreto No se puede quedar callado Significa una reacción a, a una acción de Dios Una reacción acerca de una acción de Dios Yo creo que Jehová está rugiendo desde los cielos Yo creo que Jehová Jehová está rugiendo desde, desde Sion Y está diciendo vengo en breve Arréglate, ordenate Hoy oh yo siento a Dios Aviva el fuego Uh, carga amor significa carga Otra tipología que podemos aplicar al, al nombre de Amos Es la carga del peso de la gloria de Dios Porque gloria significa El caboz de Dios, significa el peso de Dios Y yo te voy a decir algo hermano Porque hoy en todo el mundo a cualquier embeleco le dicen gloria La gloria significa peso y yo te voy a explicar lo que significa ese peso. Peso significa que cuando te cae la gloria arriba... Te va a hundir para abajo Y lo que se va a ver encima de ti se llama El Cristo de la gloria Significa humildad de espíritu No significa el tibet de espíritu No significa que te crea la última Coca-Cola del desierto Significa que tú has conocido La gloria de Jehová Y aquel que conoce gloria Crece para abajo Y encima de él se ve la gloria La gloria Se, se, se dañó el mensaje, ¿verdad? Deme 15 minutos más A ver si le arreglo esto Significa gloria Cristo dijo que hay dos señales Del fin de los tiempos Cristo le dijo Mateo capítulo 24 Señor Jesús, ¿qué habrá? ¿Qué señales habrá del fin de los tiempos? Y de acerca a tu venimiento Hay dos señales una señal interna dentro de la iglesia y una señal externa fuera de la iglesia la que es fuera de la iglesia es la que pasa a nuestro alrededor en nuestro medio ambiente lo que Pablo dice en Romanos dice que la tierra tiene dolores de parto está esperando la, la adopción de los hijos de Dios los terremotos son producto de eso los terremotos los volcanes que desde Chile hasta Guatemala el Salvador están los, los volcanes avivados pero también hay una señal que pasaría dentro de la iglesia. Se llama la apostasía. Alábalos si pueden esta noche. La apostasía significa el apartarse de la fe con una actitud de rebelión hacia Dios. Y yo te quiero decir algo, Dios levantó a voz porque cuando tú te metes con la adoración de Dios, estás en problemas. Cuando tú te metes a trastear con la adoración que le pertenece a Dios, te va a tener problema. Porque hay uno que solamente se merece adoración. La Biblia dice Romanos capítulo 12. Así, hermanos, por la misericordia de Dios, os ruego que presente vuestros cuerpos vivos, en sacrificio vivo, agradable, aceptable y santo. Que vuestro culto racional. Cuando tú te metas con la adoración de Dios, vas a tener problemas. Quiero decirte con mucho respeto, hermano, que la adoración que es voluntaria tiene unos requisitos para Dios aceptarla. Tiene que ser que a Dios le guste. Mira que está lo de, dile. Dios, te, Dios le gusta a tu alabanza. Pregúntale. A Dios le agrada tu alabanza. Ahorita te voy a mostrar por la Biblia que hay una manifestación de Dios. Cuando a Dios le gusta tu alabanza. Pero cuando tú te metes a trastear con la adoración de Dios. Hermano, la mujer samaritana se autoproclamaba que era adoradora. Jesús la miró y le dijo: Ven acá, chica. Si cuatro maridos tienes y el que tiene no es tuya ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Pero ella decía que era adoradora y Cristo le dijo, tú sabes que, yo busco mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu, si sí, en verdad alaba la gloria del Señor, en espíritu si sí, en verdad, la palabra en verdad significa que sea una alabanza que vaya acorde a las escrituras de Dios, alaba la gloria, tu alabanza tiene que ir a la par de la palabra a la par de las escrituras ¿Cuántos alaba la gloria Qué significa en espíritu. Bueno, en espíritu significa que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo significa que esto, este carapacho, se va a la tierra y vuelve al polvo. Tu alma, que están envueltas las emociones, el sentimiento, la, el corazón, la mente, tu voluntad. Pero Dios fue mucho más allá. Dijo: Yo quiero adoradores que adoren a Dios en espíritu. Y Cristo le dijo a los discípulos: ¿Acaso no podés velar ni una hora? Ciertamente el espíritu está dispuesto Pero la carne es que El espíritu está dispuesto Pero la carne es que O sea quizá tu carne no quiere abrir la boca Pero dentro de ti hay un espíritu Que quiere abrir la boca Y vender. Eso es cuando tú sabes alabar a Dios en espíritu que no te dejas llevar por las emociones, sentimientos Estás en guerra Yo sé que el diablo se ha metido en tu casa Quizá te ha robado tu marido ¿Cuántos alaban a Dios? Se ha metido en el matrimonio Se ha metido con tus hijos Pero dentro de ti hay alguien que quiere alabar a Dios Dentro de ti hay un hombre interior que quiere abrir la boca Y esa alabanza provocará que baje fuego Esa alabanza provocará terremoto Esa alabanza provocará que Jehová Aleluya Yo sé que mi adoración a Dios le agrada. Pasan tres cosas: Número uno, cuando Elías subió al Monte Carmelo, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, le echó agua al sacrificio, al holocausto. Y cuando clamó, ¿qué pasó? ¿Qué bajó? Ah, pues entonces la, la, la adoración le gustó a Jehová. Pedro y Silvia estaban en la cárcel, le metieron una catimba y a las 12 de la noche en el cepo. Y en la casa de más adentro pudieron alabar a Dios. ¿Y qué pasó en la cárcel? ¿Qué pasó en la cárcel? Ah, pues a Dios le gustó la adoración. Alaba a la gloria de Jehová. A Dios le gustó como tú alabas. Si hay fuego, terremoto. Alaba a la gloria de Jehová. Algo tiene que pasar. Cuando Jehová le agrada la alabanza congregacional. Algo tiene que pasar. Pasa terremoto. Truena. Algo tiene que pasar. Así sabemos si estamos alabando a Dios que a Dios le agrada. estaba Jeroboán el segundo el cuarto hijo de la dinastía de Jehú Dios bendijo a Jehú porque él terminó la casa de Jezabel pero tú sabes que Jeroboán se olvidó de su padre y tú sabes qué ha pasado con la iglesia que no hemos olvidado de nuestros principios bíblicos que no hemos olvidado cómo nuestros padres adoraban a Dios nos hemos olvidado de, lo, de nuestros antepasados los que picaron piedras alaba a las gloria de Jehová que hoy tú tienes libertad de culto alaba a las gloria de Jehová que hoy puedes alabar a Dios con libertad, que hoy tiene un buen templo. Cuánto en el nombre de Jehová. ¿Y qué pasó con Jerobán? Se olvidó de Jehú Que Eliseo se había levantado para ungir. Amén. Gloria al nombre a Jehová. Elías se había levantado para hundir. Ungir a Jehú por rey. Y exterminar la casa de Jezabel. Pero qué pasó, su descendencia se contaminó. Y ahí es cuando vemos la segunda. La segunda Amén. Señal de la iglesia en estos tiempos. Que esta generación se olvidó. Alabar a Dios como nuestros padres lo hacían. Como nuestros abuelitos lo hacían. No podemos negar que. Al fuego como que se quiera apagar Y esta generación es responsable De avivar lo que nuestros padres hicieron Con la llama de no salirse De fundamento de la palabra De no salirse de las escrituras Y comenzar a hacer embelecos raros Cuántos alaban a Dios que a Dios no le agrada Ustedes me disculpen pero lo que pasa fue Que escuché a Jehová rugir Alaba la gloria Ay se dañó el mensaje Ayúdame Alaba la gloria de Jehová. Amasías dijo: Mira, Jeroboán, Amasía era sacerdote en Betel. Hay uno ahí que se rebeló contra tuya. Le dijo. Y le dijo, chacho, a este hombre no hay quien le aguante las palabras. ¿Cuántos alaban a Dios? Y son duras estas palabras. La profecía tiene un carácter bíblico. Primero, despierta la iglesia oye mira que está lo de le despierta la palabra de dios tiene un, un propósito de despertar la iglesia segundo la profecía termina siempre con palabra de restauración Mira hermano la fe nunca negará la realidad de los hechos no podemos negar en el tiempo profético que no es tocado vivir como iglesia pero Amos terminó con esto Y final, casi finalizó el mensaje Dice "Digo restaurará el tabernáculo de David Se oye no se oye Usted sabe que en los tiempos hermano del profeta Samuel El pueblo quería rey Porque quería ser como las demás naciones Y tú sabes lo que Jehová le dio Le dio lo que el pueblo quería Le dio, ustedes quieren reyes Cojan reyes ahí. Y le dio un hombre que de los hombros para arriba Era más grande que todo Israel Un hombre de guerra pero era un desobediente a la palabra de Dios Era un hombre que representaba Pero desobedeció a Dios Y Dios lo desechó Y Jehová le dijo Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Yo me he buscado un hombre conforme a mi corazón Usted pone en balanza hermano La vida de David Y la vida de Saúl David comete pecado más escandaloso que Saúl Pero David tenía algo que sabía arrepentirse de corazón David tenía algo que cuando Jehová lo señalaba él rápido se humillaba ante la presencia de Jehová Era alguien que temblaba ante la palabra del Señor No podemos tener una actitud de rebeldía, rebelión a Dios Cuando Dios nos viene a hablar Alaba la gloria de Jehová Hay que ser como David, humillarse Así que no importa cuántas veces callas, Lo que importa es arrepentirte Y Dios te va a restaurar no importa cuántas veces haya caído en el 2012 Hay un Dios que te puede levantar en este 2013 Para la gloria de Jehová No importa cuántas veces te rebalaste en el 2012 Todavía en el 2013 hay una nueva oportunidad Para restauración, amén, gloria al nombre de Jesucristo Jehová le dijo al profeta Samuel Vete porque yo me he provisto De rey en la casa de Isaí Y comenzó a mirar a sus hijos alaba la gloria de Jehová y el primero dijo, no, este no es El segundo tampoco, así fue sucesivamente Pero Jehová le dijo algo, mira, no mira su parecer Porque Jehová mira algo, Dios mira el corazón y la disposición del hombre Y yo vengo a decirte hermanos que Dios va a levantar gente detrás de, la, detrás de los corrales Alaba, gloria, que son gente desconocida Ministerios que no tienen video en YouTube Alaba, porque no todo el mundo que Dios usa tiene video en YouTube ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? No todo el mundo que Dios usa tiene, tiene página de internet ni tampoco tiene Facebook. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay gente que Dios lo va a levantar. Porque están orando los montes. Alaba la gloria de Jehová. Mientras lo, lo, los otros se han olvidado de clamar. Hay gente que están clamando los montes de noche y día. Para que Dios bendiga a esta nación. Para que Dios bendiga a la iglesia. Para que Dios bendiga a la iglesia, a los pastores, a los ministerios. Dios va a levantar. Alaba la gloria. Uh. Dios le dijo a Samuel, mira Samuel, ahora me toca a mí escoger. Alaba la gloria a Jehová. Diga, diga, diga de qué está lo diré. Ahora le toca a Dios escoger. Diga, ahora le toca a Dios escoger. Diga, ahora le toca a Dios escoger. No lo sombra, ahora le toca a Dios escoger. Alaba porque a la gente le gusta el que hable fino El que hable con mucha s. Amén, el que sigue el protocolo Pero Dios está buscando dos o tres locos Alaba la gloria que todavía abre el lengua. Alaba la gloria a Jehová Alaba, Shama, Kima, Que vayan, amén, gloria al nombre Alaba la gloria que abre lo que Jehová le diga Ahora le toca a Dios Mira que ahora le toca a Dios El profeta le dijo a Isaí que todavía queda alguien, queda alguien todavía. Sí, dijo, queda uno que está ya pestoso oveja. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, porque tampoco le van a presentar. ¿Cuántos alaban a Dios? Le van a dejar votar porque era el menospreciado. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? El es que nadie le hace caso. Alaba la gloria a Jehová. ¿Se oye o no se oye? Dice, todavía queda uno y se llama David. Y cuando él vio a David dice, este es. Y derramó el cuerno del aceite Pero tú sabes que Dios lo había preparado Porque él sabía Dios Que venía un gigante Alaba para la nación Alguien un desafío Se levantó gigante Sobre la nación Cuántos alaban a Dios Pero ya Dios se había provisto De un hombre Que él haga frente a los gigantes En este tiempo profético hermano Hay muchas leyes Gloria a Dios Porque aquí aprobaron leyes Amén para bendecir la iglesia Pero muchos estados De la nación americana Europa Amén Suramérica Hace poco estaba en Chile Y usted no puede hablar En contra de la homosexualidad Dios, no, no es que Dios tiene nada en contra de eso Dios ama al homosexual Pero detesta el pecado ¿Cuántos alaban a Dios En esta noche? Pero tú sabes que Vienen desafíos Sobre las naciones Y necesitamos gente Que no se casen con nadie Que cuando se dañe El gobierno le digan Si pasan leyes En contra de la iglesia La nación se hunde Bienaventurada la nación Que Jehová Es su Dios Alábalo si puede Gente que no se casen con ningún color Ni con un partido político El que lo hace bien se queda Se dañó la alabanza ahora Pero tú sabes que Había un rey, un gigante Que durante 40 días Le hizo un desafío a la nación Desafío que significa un reto Diga reto Viene reto en el 2013 Viene el reto para la iglesia El mundo en vez de ir adelante Va hacia atrás Hace poco en dos estados aprobaron la legalización de la marihuana. Alaba la gloria a Jehová. Y eso lo tienen por ahí escondido. ¿Cuántos alaban a Dios para pasarlo? Pero la iglesia que es la sal de la tierra. Alaba la gloria a Jehová. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que le damos sabor a este mundo sin sabor porque el que se amaneció ayer bebiendo, hoy está con una resaca terrible, está con dolor de cabeza, se siente mal, porque después que el diablo te hace pecar, después te pisoteas, ¿cuántos alaban a Dios? Pero nosotros somos la sal de la tierra, que estamos aquí, pero ese gozo no se apaga, porque viene del cielo, no depende de fiesta mundana, no depende de ron de cerveza, depende del cielo, alaba la gloria. El desafío, Vienen desafíos en contra de la familia. Desafíos en contra de la familia. Cristo tiene que ser el centro de tu hogar. Cristo tiene que ser el centro de tu matrimonio. Alaba la gloria de Jehová en esta hora. Vienen desafíos terribles, hermano, pero nosotros confiamos no en los reinos terrenales, sino en uno que su reino es incomovible. Jehová es mi luz, y salvación de quien temeré, Jehová es la fortaleza de mi vida, quien atemorizarme. Cuando se juntaron los, los malindos contra mí para comer mi carne... Ellos tropezaron y cayeron... Gloria al nombre de Jesucristo... Aunque un ejército acampe contra mí... No temerás mi corazón... Alaba la gloria de Jehová... Una cosa buscaré... Una cosa demandada... Y esta buscaré... Que esté yo en la casa de Jehová todos los días... Para contemplar la hermosura de su santidad... Alaba... Y para inquirir en su santo templo... Esa es la oración... Hay que estar metido en la casa... Hay que estar orando... Esto es tiempo hermano... No va de descuidarse... Es tiempo de buscar a Dios... Es tiempo de avivar la llama del Espíritu Santo de Dios tiempo de echar el aceite a la lámpara Vienen desafíos Mira que este lado Pero Dios te ungió para esos desafíos Dios te ungió para estos desafíos Sabemos hermano que bíblicamente Esto no va a mejorar Bíblicamente Fuera del positivismo Que ciega a la gente Y le hace vivir un evangelio de fantasía Creemos que los tiempos son peligrosos, pero estos son los tiempos donde la Biblia dice Erguido vuestras cabezas. Porque vuestra redención está cerca. Pero quiero decirte: no temas. Porque como Dios ungió a David, así Dios te va a ungir en esta tarde. Para enfrentar los desafíos de la vida. Alaba la gloria de Jehová. Los desafíos. Los desafíos que se enfrentan en el 2013. Escucha bien. Miren, hora de desafío. Pero Dios te va a unir ¿Cuánto bendice en el nombre de Dios? Yo quiero que usted incline su rostro ahí Le toca a Dios rugir El león ruge cuando ve presa Pero el león ruge también para llamar su manada El león ruge para llamar su manada Y yo sé que hay gente aquí descarriada Que no le sirven a Dios tan bien que en esta noche van a escuchar el llamado del Espíritu Santo Que te dice vuelve a casa Reconcíliate con Dios Son tiempos finales Yo voy a hacer un llamado Si usted invitó a alguien usted conoce a alguien que no tiene a Cristo a su lado Invítelo a pasar Si usted quiere que usted venga aquí al frente Queremos una cosecha de alma grande Para la gloria de Dios en esta tarde Yo cuento siete oro. Y mientras yo oro usted invita a alguien A pasar al frente Padre te doy gracias por tu palabra No son mis palabras Sino que son tus palabras la que sea en el cambio y el efecto al Espíritu Santo Por una comisión de justicia Juicio y pecado Gracias Padre para tu gloria y Glorificate en esta tarde Salva las almas Yo cuento siete Habrá alguien para Cristo en esta tarde Habrá alguien para Cristo Habrá alguien que le diga Sí Señor entra en mi corazón Habrá alguien Habrá alguien Habrá alguien, ¿Habrá alguien? Cuento uno La iglesia alabando a Dios Dos Habrá alguien para Cristo en esta tarde Que le diga Señor entra en mi corazón Espíritu Santo, glorifícate. Glorifícate. Ahí está una vida. Dale un fuerte aplauso para Cristo. Alguien más, alguien más, alguien más para Cristo. En esta multitud tiene que haber gente que no le sirven a Dios. Jóvenes que Dios ha salvado de la muerte. Gloria a Dios por una vida más. Gloria a nombre de la iglesia. Alabando a Dios. Que tú sabes que Dios te ha guardado de la muerte. Alaba la gloria a Jehová. Y tú sabes que el diablo no te ha matado porque hay una abuelita que está orando por ti. Hay una madre que está orando por ti y en esta noche estás aquí en esta tarde, amén para servirle a Dios, gloria a Dios por otra vida habrá alguien más para Cristo, la iglesia alabando a Dios, la iglesia alabando a Dios, no importa donde estés, sal de tu silla, como un acto de fe no permita, gloria a Dios por otra vida, niños jóvenes, adultos, el que hoy reciba el llamado de Dios, Dios te está llamando, gloria a Dios por otra vida, gloria a Dios por otra vida la iglesia alabando a Dios, gloria a Dios, la iglesia alabando a Dios, descarriado, vengo otra vez a la casa de tu padre, gloria a Dios, gloria a Dios, ahí está el poder de Dios y ahí Dios lo está tocando ahí Sama la basanda La iglesia alabando a la gloria de papá ¡Uh! Ahí está cierto el libro Ahí otra vida más Ahí alabando a la iglesia Alabando a la iglesia Otra vida más gloria de otra vida más Este es el tiempo de arrepentimiento Este es el tiempo de buscar a Dios Cristo viene Cristo viene Cuento 3 y sacó mayúscula. Alaba la gloria. Ay vida, venga ven, al frente pasando. Ahí, venga, no en la mano del predicador. Dios va a comenzar a libertar. A romper cadenas en el nombre de Jesús. A romper cadenas hasta de una brujería. Maldiciones del infierno. ¡Salgan! En el nombre de Jesús. Ahí está el poder de Dios. Habrá alguien, habrá alguien más para Cristo. Queremos a Cristo. Queremos, queremos. La iglesia alabando a Dios. Mira, hermano te voy a decir algo la iglesia es el agente de cambio para este tiempo alaba la gloria de Jehová no tenemos plata, no tenemos oro pero lo que tenemos te damos la liberación, la sanidad Dios va a romper cadenas en el nombre de Jesús gloria a Dios por otra vida hay gente que están peleando con guerras invisibles ahora en el nombre de Jesús diablo suelta las almas en el nombre de Jesús diablo suelta las almas en el nombre de Jesús hay gente que siente que el hace se le va a salir por la boca. Eso es el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo. Sal de donde tú estás. Sal de donde tú estás. Alaba la gloria. Cinco, cinco, cinco. Ahí está la gente llorando bajo el Espíritu Santo. Arracaba, Sama. Este lugar está lleno de la gloria de Jehová. Este lugar está lleno de la gloria, de la unción del Espíritu Santo. Arraquima, Soma. Canda la saya Hoy se rompen las cadenas. Seis, ¡Uh! seis, seis. Sei. Mira, enderezate con Dios Afirma tu paso con Dios No es tiempo de jugar a la religión Es tiempo de vivir el evangelio A plenitud Uno más hicieron llamados parcial Uno más, uno más hicieron llamado parcial Wow, levante iglesia la mano ahí no Que reina por los cielos y su nombre, aleluya, y su nombre, Santo es, Sigue pasando las almas, sigue pasando. Guau, wow, eleva esa canción, esa donación al cielo. A Cristo Por los siglos. Ahí está el Espíritu Santo tocando, ahí está el Espíritu Santo tocando. Hombre Santo, sea la gloria, sea la gloria. Cristo te llama, corre a los pies de Cristo. Quiero que usted levante la mano Al que pasó aquí al frente Y usted bendiga joven De la camisa Yo tiene propósitos grandes contigo ¿sabe? La muerte te ha visitado muchas veces Pero no ha llegado donde ti ¿Sabes? Alaba la gloria a Jehová Levanta tu mano arriba al cielo Levanta tu mano Gracias Espíritu Santo Por los siglos Qué bonito Familia dando los pies al Cristo de Cristo Aleluya en unos segundos hacemos la oración. Vamos a hacer la oración, pero el, el llamado sigue abierto para aceptar a Cristo. Si estás aquí, si estás allá, levanta la mano y repite esta oración conmigo. Yo quiero los jugadores pendientes y que repitan esta oración bien fuerte. La Biblia dice que con el corazón se cree pero, o la justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Es importante que usted confiese esta, esta oración Levanta su mano para que iglesia Diga Señor Jesús Te confieso Como mi único Y exclusivo Salvador Entra en mi corazón Escribe mi nombre En el libro de la vida Lávame con tu sangre Creo que moriste por mis pecados Y que resucitaste Y está a la diestra del Padre Intercediendo por mí, Espíritu Santo, al morada en mi corazón. Ahora, ahora, Padre, me dice: Ahora, ahí está Dios, ahí está Dios, ahí está Dios. Shhh, sopla, Padre, sopla, sopla. Ahí está, rompiendo cadena ahora. Se rompen cadenas de vicio y canso. Hay canso, un case. Se rompe ahora, se rompe vicio. Sal, sal. Espíritu Santo, entra, entra ahora. Entra en el corazón. ¡Sau! Rompe, maldición del infierno. Espíritu de muerte. Rompe. Destrucción. Tú que destruye Depresión. Ahora, ahora. Alguien que me ponga la mano a esa joven que está ahí. A esa. Ahí, ponme la mano. Ponme la mano ahora sopla ahora Jehová ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios sacará llama con sopla Espíritu Santo entra rompe cadena yo quiero el pueblo que Dios le habló esta gente es recién convertida pégala para la frente el pueblo de Dios que quiere oración, que quiere ser, quiere ser ungido para este último tiempo. Venga frente, venga frente, corriendo, corriendo, corriendo. Dios va a levantar. Hay una hermana que pidió oración. Yo voy a orar por ella ahorita, voy a bajar por ahorita. Tiene cinco años. Cáncele. Voy a orar. Vamos a orar por todos los enfermos. Pero recuérdese, hermano, que yo soy uno, pero Dios es más grande que yo. Recuérdese. Y hay una mano más grande que la mía Se llama la mano del Espíritu Santo Que te va a tocar ahí Wow, gracias Espíritu Santo de Dios Alaba la gloria Dios te va a ungir para enfrentar los retos Dios va a levantar gente del anonimato Que nadie lo conoce Dios va a levantar hermano la gente del punto de droga Lo va a levantar predicando Abasama, Dios, Dios está cansado. Dios va a levantar a gente que respeta en el nombre de Dios. Alaba la gloria a Jehová. Que honren el nombre de Jehová. Alábalo ahí el que crea esa palabra. Levanta la mano ahí. Ahí está cayendo la unción de Dios. Ahí está cayendo la unción del Espíritu Santo. Se van los ataques del diablo sobre tu casa. Hay gente peleando guerras terribles en las casas. ¡Ey, Abasama! ¡Canta la basoja! se va el cáncer, se va a las tumores, se va la hernia, se va el espíritu de enfermedad, espíritu de maldición del infierno, yo te ato, wow, que unción Dios, que unción Dios, mujeres que no pueden quedar embarazadas, ahora en el nombre de Jesús reciben milagros, Que el Dios que te sostuvo en el 2012 Es el Dios que te va a sostener este año En victoria también Aba, sama, kima, soha. Veo armamentos que descienden del cielo Espada, escudo, coraza Hay gente que están de, Cruzaron al otro lado Pero están debilitados en la fe Aba, sama, kima Venieron hoy arrastrándose Y Dios quiere que tú entiendas hermano, Que a veces estamos como águila, Pero a veces estamos como caracol y a veces hermano, tenemos que arrastrarnos Para recibir la bendición de Dios Alaba la gloria hace de la mano que está en la derecha Que está a la izquierda La música ahí tranquila Suave Vamos a orar por esa unción Ahorita voy a bajar por la hermana Que de Estados Unidos se comunicaron con nosotros Para orar por ella por el cáncer Hemos visto el cáncer desaparecer Hernias se van Masas, quistes ¿Cuántos los creen hermano? Yo quiero que usted se coja del frente De la mano de que está al frente que está atrás por allá Si usted lo cree Dios lo va a bendecir A donde quiera que usted esté Esto es un año de desafío Pero el que tiene la unción del santo Va a vencer Anda Jehová de varón de, de guerra Abaxanda. Está repartiendo armadura Al Espíritu Santo Hay gente de guerra Que se van a levantar Bajo una unción terrible en Dios se acabó el desánimo, se acabó el estar en dos aguas. Se acabó esa guerra que tiene con el pecado. Hoy Dios te liberta. Hoy Dios rompe esa cadena. Yo no sé si ustedes lo creen, pero hay una visitación de Dios terrible en esta noche. Hoy Dios pone palabra, veo palabra, veo rollos que están descendiendo. Alaba la gloria de Jehová. Hay profetas que se van a levantar. Hay gente que van a profetizar en el Espíritu. Hay gente que el diablo no lo va a poder parar Tienen una unción de gloria. Uh. es es gente que el diablo ha intentado callarle la boca dios va a pelear por ellos factores que están en guerra que le dividieron la iglesia que el diablo se levantó hoy dios le entrega la espada para que pelee a dios a dios uh. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te damos gloria. Dale, dale, dale, gloria, dale, gloria, dale, gloria. en esta oración conmigo y el agua es tipo del Espíritu Santo esto no sana ni hace nada solamente es un acto de fe que vamos a hacer y hay donde tú estás Dios te va a en esta tarde creemos creemos que el pueblo de Dios se levante y toma su posición en esta hora cuando finalicemos la oración le cantan un coro de esos de fuego revienta diablo, Cuánto alaban a Dios esto bendice en el nombre de Jehová Dios va a levantar hasta los niños, hermano. Yo tengo niños de 5, de 4 años que Dios las visiones en la iglesia. ¿No estás alabando a Dios? Si el adulto no quiere, Dios va a levantar a los niños. Dios está bautizando a los niños. Alaba a al la va. Arriba, A la sombra la Dios viene a un mover de Dios terrible. Viene un obviamiento terrible. Antes que la iglesia se levantara, levantado, un mover de Dios terrible sobre la iglesia. porque hasta el niño va a poner mano, hasta hasta aquí no poner mano y va a recibir mil milagros en las iglesias no van a necesitar predicadores porque la gloria de Dios va a ser tan terrible Dios se va a llevar la gloria ahí está Dios ahí está Dios ahí está Dios yo no sé si usted a haber sentido que viene pero viene gloria viene fuego viene fuego y cuando el fuego Espíritu Santo y Fuego Bautizan Espíritu Santo y Fuego Ahí está, ahí está el poder de Dios. Se va la malicia. Ahí está el poder de Dios. Levanten las manos que están allá. Le recibe el poder de Dios. Recibe el poder de Dios. recibe el poder de Dios. Le recibe unción de Dios. ¡Alaba, alaba! Sana el SIDA, sana el cáncer. Tumores, EFIA, fuera. ahí está, ahí está levanta la mano, levanta la mano, sigue, sí, sigue sí, el poder de Dios ahí sigue sí, el poder de Dios, se sí, sigue el poder de Dios sigue sí, el poder de Dios sí, Se va, se va, espíritu de la sibia se va en el nombre de Jesús. lava, canta la es la Dios te está ungiendo para que le abra visto para que te meta, para que te meta, para que, meta, para que sea número de tinieblas. Hay una impartición de la unción de Dios, hay unción de Dios que Dios está derramando. Levántate, es con la basoya, Vamos a echarlos fuera, fuera, fuera, fuera. Fuera la Malicia, fuera la mentira, fuera bulería. Dale, palo, yo le voy le a dar palo, yo le voy a dar palo. tú le vas a dar yo le voy a dar le vas a dar yo le voy a palo, le a Dale, con un cío, dale palo al diablo. Con un del Espíritu Santo. Nos creemos en la manifestación de Dios y que el año 2013 es el año de Dios para la iglesia como lo dijo el predicador siempre decimos del mes 13 en cuanto a bonificación del estado dominicano para el pueblo yo creo que este año 2013 es el año de Dios para nosotros bendecimos a todos los pastores, líderes de las diferentes localidades y regiones que han venido para recibir una palabra en esta tarde, vamos a orar por la hermana Que está enferma, viuda de Medrano Yo quiero que usted levante su mano Y que ore creyendo que Dios pueda hacer milagro a distancia Padre eterno te bendecimos y te glorificamos Te damos gloria, te damos honra Y declaramos Señor sanidad Declaramos liberación Tu palabra dice que lo que desatemos en la tierra Será desatado en el cielo Enviamos una palabra de salud a lo largo y a lo ancho de toda la instancia donde se encuentra. Espíritu Santo de Dios fluye, no solo sobre ella, sino que en la ruta. Todo aquel que esté enfermo, esta palabra le vaya tocando y le vaya sanando. Enviamos la palabra de sanidad ahora, en el nombre de Jesús. Y si alguna persona está todavía, aleluya, enferma aquí, desatamos la sanidad. No importa cuál sea el problema. Falsemia, leucemia, cual sea la enfermedad Nosotros por la autoridad y el poder de la palabra Declaramos los cielos abiertos Declaramos bendiciones abundantes en esta hora Declaramos que los ríos de Dios crecen A favor de la salud de la gente Gracias Señor, amén y amén Dios lo bendiga amados, Dios lo bendiga más. Recuerde que hay grandes cosas que te esperan delante la gloria del presente no es comparable con lo que viene Bendiciones Vamos a inclinar nuestros rostros, pueblos A darle gracias al Cristo de la gloria Por toda la bendición que hemos recibido en este día de hoy Oremos Padres en el nombre de Jesús de Nazaret Señor, en esta tarde te damos gracias. Gracias, Señor, por tu grande misericordia Gracias por tu amor, Padre amado Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido conforme a tu propósito y a tu voluntad. En esta tarde nos despedimos Dios, no de tu presencia Señor, sino de este momento Padre en el cual hemos estado reunidos regocijándonos en tu nombre Jesús de Nazaret te pedimos Dios que sea tú llevando a cada uno de los que están en este lugar a su casa Dios mío quitando todo trompiezo del camino llevándole en ala de tu santo espíritu Jehová Dios de los cielos guardándole Señor de una manera especial Jehová Dios amado y que el próximo año Jehová Dios Sea Señor al doble Cuadruplicado Dios mío De lo que tú has hecho aquí Porque tenemos esperanza De seguirnos gozando en tu nombre Señor gracias Y que la bendición tuya Padre La del Hijo y la del Espíritu Santo Sea sobre cada uno de vosotros En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén y amén oh Dios Vamos hermano Alabemos a Dios Vamos hermano ¡Se va a acabar! ¡No se va a acabar! ¡Ay, no se va a acabar! ¡No se va a acabar! No se acaba el gozo. No se va a acabar. El gozo no se acaba. No se va a acabar. Oiga, a más de no se acaba. no, no Se va a acabar. Águela no se acaba. No se va a